Madre mía, madre mía, madre mía. La que casi liamos, hermanos, en este capítulo porque digo, ahora es el líder de gimnasio el tercero, ¿no? Es tía Smile. Vamos a mirar a qué nivel está el líder. En efecto, chavales, el líder de gimnasio está a nivel 31. <risa> Yo pensando, ¿la liaremos? Sí, casi. Casi, menos mal que lo he mirado porque ahora tenemos que quitar a Pablo y a Nabo Por cierto, bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque Yo soy Eko Ken y vamos a darle caña eh, Vamos a quitar a Pablo y a Nabo porque no quiero que se extra levelen. Ahora hay combate con el Tingel. creo que hay más combates de ruta Y esto puede significar que suban al 31 y en el gimnasio al 32 No queremos eso, así que let's go Lo primero que voy a quitar es a Ezequiel, porque Ezequiel está bastante tocado Metemos a Moya... Que principalmente se quedó fuera en el último gimnasio. Y no me gustaría que se quedara fuera en este. Voy a meter al aprendiz. Voy a meter al aprendiz. Quitamos a Pablo. Y la pregunta es si quitamos a Nabo también. Yo creo que no hace falta. Porque Nabo está. Mmm, todavía lejos del 31. Y yo creo que nos puede servir. Así que. ¡Let's go! ¡Hola! ¡Qué pacha! Oye, colega, ¿puedo preguntarte algo? Tú estás suscrito al canal. Sí, sí, estoy suscrito porque me regalaron una suscripción Si tú no estás suscrito, vete al canal de Narachan corriendo, al menos a seguirla en Twitch Porque hagamos un trato, si te ganamos te suscribes Y si no, también, ¡vamos! ¡Madre mía, es tanto locos! ¡Ey, Eka! ¿Qué pasa, Javix, compañero? ¿Y estos quiénes son, tus fans? Mírate, igualita que Folagor Bueno, sí, sí Tengo fans como Folagor Bueno, ni de coña, ni de coña ¡A luchar! ¡Vamos allá! ¿Estás preparada? ¡Claro que sí, compañero! Vamos a hacer combate doble, pero claro, yo sacaré solo uno, ¿no? ¿No dos? ¿Intuyo? ¡Vamos allá! Primer combate del día, combate contra el Team Yel, el club de fans de Lara-chan, que es la puta ama, por favor, eh, Ir a seguirla. WarTortel! wartortel ¡Oh! ¡Forma galar de Wartortel! Este era tierra, ¿no? Si no me equivoco. Y Sandlas ok. Aquí lo hemos sacado. Vale, vale, vale, vale. Esto es bien, esto es bien. Wartortel era tierra, agua... Con, con Crown tenemos cosillas. Tenemos Rayo burbuja, por ejemplo, para este lo Vamos a ir atacando al que está más nivel. Ahí, disfrútalo, hermano. ¡Pagapam! Uf, qué poquito. ¡Qué poquito! Neblina. ¿Eso para qué era? No me acuerdo, tío. ¡No me acuerdo qué era eso! No me acuerdo. Arenas ardientes. ¡Oh, mama! ¡Oh, nido! ¡Oh, oh! ¡Focusash! ¡Quemado! Me hace eso a mí y me pega un tiro. Y encima falla el doble patada. Espectacular. Espectacular. Me hace eso a mí y me pega un maldito tiro. <risa> Luxio, coño. ¿Qué pasa, hermano? Capturamos un Luxio nosotros que no se llamaba Luxio. Se llamaba... No me acuerdo. Pero murió en terreno de sufrimientos. En el gimnasio. Voy a ir con Dragualiento. A ver si lo paralizamos, ¿vale? No es por stab. La verdad. Chispa. Ah, claro, de Luxio. Tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido. Dragualiento. Vamos, Crown. Paralízame a ese Wartortel, estaría muy fresco no. Rizo defensa de Sandlas. Uh. vamos a tener que pegarle con. No tengo nada de fuego. ¿No? Creo que no. Arenas ardientes. Ok, ok, ok. ¡No te quemes! ¡Ay, le Mao! ¡Ay, le mao! ¿Cómo pega ese War Tortel? ¿Cómo pega ese War Tortel, chicos? Vamos con Eric. ¿Paso de líos? Casi muere nuestro Horsey, No quiero que muera Horsy ni de lejos. Vamos, Eric, tú puedes. He metido al aprendiz. He podido haber sacado al aprendiz, la verdad. Chispa. Claro, es que a Wartortel no le vas a hacer chispa, desde luego. Y lo paraliza. Arenas ardientes. Vea por Luxio. No, va por mí, ¿vale? Lo aguantas como un campeón. Como un champion, Eric, con el pechote. Claro que sí. Y Sandla se paraliza. Estupendo. Voy a tirar directamente a agotar. Nos quitamos a Wartortel sin más dilatación. Carga. Bueno. Puede servir para adelante, puede servir, puede servir, te lo compro. Aunque si solo tienes chispa, entonces no. Ahí estamos. Mega agotamos a Turtle, que no me queme, por favor. Y... Y ya estaría. Por cierto, estoy teniendo problemas con el micro. No sé qué está pasando, pero el micro de vez en cuando como que me coge diferente la voz o algo así. Y no me mola nada. Intentaré controlarlo. Ghost al 29, vale. De momento vamos bien. Adaptación. Ghost. ¡Ah, no! ¡Eric! ¡Eric aprende adaptación! Eh, no, no pasa. Esto es una puta basura. Hasta luego. Que te lo comas. Bueno, por cierto, eh, no puede subir más de nivel, Eric. Bueno, sí puede, por supuesto que puede, pero no queremos, ¿no? Clefairy. Clefairy tiene con pie escolta y eso hace que ese Sandlas sea más más difícil de matar. Voy a hacer. Voy a hacer desarme al Sandlas. Yo creo que le puedo quitar su subidita y a ver qué hace Clefairy. Desarme. Cuidado porque el tipo Ada es muy eficaz. Le quitamos DT15. dt 15. Metrónomo. Oh, oh, oh, oh. Oh! ¡No! Eh, que no vaya por mí, que no vaya por mí, que no vaya por mí, que no vaya por mí. ¡Es doble! Esto es increíble. ¡Esto es increíble! Pensaba que me mataba, pensaba que me mataba, lo juro, eh. Ahora ya, menos mal que era un Clefairy, tío. Menos mal que era un Clefairy. Luxio rugido. Ok. ¿Y quién entra? Togetic. ¡Lol! ¡Hola, Togetic! ¡Bienvenido! Pues podemos cambiar aquí a, a este porque Togetic... Bueno, Togetic no es que tenga nada del otro mundo. Vamos con Moya. No es que tenga tampoco nada para pegarle, pero bueno. ¡Ostras! ¡Qué canteo, eh! ¡Qué canteo ese autodestrucción, loco! Yo pensaba que perdíamos. Ahí está la chispa que le hace bastante pupa Togetic. Ya se encarga Luxio. Y lo paraliza también. Venga, dale caña. Poder pasado. Bien, bien, bien. Lo aguantamos. Con el Nepe. Perfecto. Podemos tirar refuerzo incluso. Bueno, es que como aún no haga como haga el imbécil... Paso de rayarme. Aquacola. Chispa. Vale, bueno, ya está. Pues entonces lo revienta él. El refuerzo no hacía falta, así que era absurdo. Digo, igual se le ocurre tirar carga y encima no lo matamos este turno. Y sería lamentable. Ghost sube al 30. Cuidado, chicos. Es que no me río nada de que como nos pasemos al nivel 31. A ver, el 31 todavía sigue valiendo. El 31 sigue valiendo. Pero el 32 ya es F. A Coca Cola Y ya nos pasó. Ya nos pasó. En el último gimnasio. El hecho de quedarnos al nivel y superarlo con los súbditos. No quiero eso. Luxio, Luxio, deja de, deja de hacer el canelo. Deja de hacer el retramongo. Arañazo a por mi... Oh, oh. Pechote. Pechote. Ya está. Que sepas que no pensamos suscribiros a tu canal. Pero bueno, compañeros, suscríbete. Eh. está es gratis, tío. Es gratis. Hemos perdido, ahora seremos vuestros haters. Muy mal, muy mal. Bien hecho Eka, no esperaba menos de mi rival. En fin, ¿dónde se habrá metido Tía Smile? Debe estar haciendo alguna comisión. Sí, sí, por cierto, Tía Smile hace comisiones. Este layout es suyo, la intro es suya, todo es suyo. Ese es el puto amo. Ir a pedirle cosillas, hombre. Lo bueno de tener buenos Pokémon leveleados es que tenemos variedad para ir cambiando, para ir sumando y para ir jugando con ello. ¡Oh, que lo puedo esquivar! El puto amo. El putito amo, perfecto, perfecto. ¿Esto qué es? Bucle arena. Bueno... Podría ser mejor, desde luego. A ver, gírate, gírate, gírate. Perfecto. ¡Buah! ¡De locos! ¡De locos! Oh, ¡Tía Smile! ¡Ahí está, tía Smile! ¡Qué pedazo loco, eh! Me cago en ese pito pato. Os agradezco que me hayáis ayudado en mi entrenamiento, Tingle, pero no me puedo tolerar que el, el, el carcol <risa> Perdón. ¿Es ruta nueva? ¡Vale! Vale, sí, sí, sí, sí. Es ruta nueva, hermanos. Y como es ruta nueva, se viene doble captura. ¡Ay, abras, tío! Hay Clefa Hay Japini Hay Aurorus Madre mía, chicos, madre mía Va a estar guapísimo Me voy a poner la... Me voy a poner la mascarilla Mascarilla La mascarilla Por cierto, gusta mi sudadera Está guapa, ¿eh? Es así un poco niquido un poco, un poco baby Pero es lo que hay Venga, va Mascarilla Y let's freaking go Vale A ver qué nos encontramos, chicos Oigo cositas Oigo cositas ¡Oh! ¡Primer Pokémon de la ruta! Buenísima Buenarda Buenarda este Abra, chicos Me parece un Pokémonazo de locos De hecho, me voy a poner esto otra vez Ahí está Pero cuidado que tiene teletransporte Hay que capturarlo a la primera, ¿no? Bueno mmm, Igual no tiene teletransporte Pero creo que sí O sea, no, yo no he cambiado los ataques Así que mmm, Ocasobol es de noche Es de noche Vamos a tirar Ocasobol Sería un, un lolazo increíble Va, va Captúrate Abra Captúrate Uno Dos Tres ¡Sí! Perfecto, leco Perfecto, loco Y crown sube, es que crown es un dios Pues no quedaba tanto para el líder de gimnasio, ¿no? Pues, hombre, claro que le pongo mote, compañero Lo tengo aquí preparado Y el mote se lo va a llevar Steve ¿Steve? ¿Steve no fue ya un abra? Me suena, ¿eh? Aunque no lo sé. Steve, enhorabuena, eres un abrita. Puede ser fresco. no lo voy, a vender, lo voy a enviar al PC, por supuesto. No para el gimnasio, pero podría ser para otra cosa. ¡Oh, Aurorus! A ver, Aurorus hubiera sido una mierda. ¡Oh, Cofagrigus! Cofagrigus hubiera molado. Superbolas. Ahora me das superbolas. La madre que te parió. Vale. Ahora quiero un encuentro de esos de exclamación. Aquí, aquí, aquí, aquí. ¡Primer Pokémon de la ruta! segundo! ¡Ah, ¡Cutifly! Fly. A ver, a ver, escúchame, escúchame. No es malo, Cutie Fly, ¿vale? No es malo, Cutie Fly, Pero tampoco es una locura. ¡Shh! ¡Shh! Está dormido. ¿O Está dormido. No le despertéis, ¿eh? Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Perfecto! ¡Perfecto! No lo hemos despertado y se ha atrapado. Estupendo. Ya está. Ahora ya podemos gritar Suscríbete <ríe> Suscríbete a este canal Que subo Pokémon y alguna cosa más Vale, ¿Quieres ponerle un mote a Cutiefly? Eh, sí, claro, por supuesto Mote, Nico, Nico Crazy Nico hermano Mote de un Cutiefly Que no está mal, eh Cutiefly puede llegar a ser interesante, no sé qué pasa con los Pokémon tipo ADA, La verdad, lo enviamos al PC Y ya veremos si lo usamos o no lo usamos ¿Qué más podía haber salido, tío? Culo. Puto Scorupi, Ojalá, ojalá lo hubiera... Uy, es que, guay, Scorupi, tío, buenísimo Buen ardo, Drapion Vamos al hotel Hotel Budeu, vamos a ver qué nos cuentan aquí Hay que ir a la habitación, supongo ¡Oh! ¡Oh! ¡Larita! ¿Qué pasa, Larita? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, Eka! ¿Qué tal va todo? Te veo bastante cansa... cansado ¿Cansado? ¿Cansada será, no? O sea, bueno, no sé Dándole duro al temía hasta la... ¡Ojito, eh! ¡Ojito Lara, eh! Pa' directa, eh! ¡Hostia! <risas> pues no te vayas... To... Quiero comprobar si soy capaz de ganar... Vale, vale, vale, vale. ya está, ya está, ya está Me ha dado un microinfarto, digo, no te vayas todavía Que vamos a darle más al tema aún Por favor, Lara-chan, que, que, que... Bueno, no sé de, de, acu... de acuerdo, de acuerdo ¡Ay, mierda, es combate! ¡Es combate! No te creo No he curado No he curado ¿Qué tienes? Lara-chan, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Seis Pokémon bueno, Aaron y Magnemite, vale. Magnemite no me gusta. Pero Aaron te lo puedo comprar. Moya, ok. Cuando pierdo me subo por las paredes. Pero bueno, eso no va a ocurrir ni de coña. Grande Gladita ahí con sus palabras. Da igual. Pues Crown se tiene que ir aquí echando leches. Para mientras. Uh. Octavio. Octavio, Octavio, le estoy el del tipo tierra. Y aquí voy con Aquacola a por Aaron. Vamos. Magnemite, por favor, vea por. a por el. El Horsy te lo agradecería muchísimo. Prote Necesito protección, chicos. Necesito protección, definitivamente. Dime que has ido a por el Chirrido. Uh. Esto es competitivo. Esto es competitivo, hermanos. No me gusta. Disparo lodo. Adiós, Magnemite. Aquacola, adiós, Aaron. Dime que los matas a los dos. Disparo lodo. Pa' tu casa. Hombre, por cuatro. Disfrútalo. Y lo malo es que Aaron, al haberme bajado el, el ataque, el, la defensa menos dos, ojito, eh, ojaldre. Acuacola. Vale, ¿lo matas? ¿De un hit? ¡Sí, no! No, no lo mata. Golpe cabeza. Aguántalo, aguántalo, mollita. Ah, vale, Octavio, perfecto. Gloom. Vete pa' tu casa, Larita, que tienes todos los Pokémon que me conté. ¿eh? Me cago en San Pito Pato, pues quitamos a Octavio, claro. Vamos a meter a. Al aprendiz. No, a Ghost. Perfecto, Ghost aquí. Y cola a Aaron. Pero cuidado con Gloom, ¿eh? A ver, si me hace algo de planta es retrasado porque tengo herbívoro Aunque él no lo sabe. Él puede pensar, no, ese es potencia, seguro. cola vamos, no lo falla. Revienta al Aaron. Y ese Gloom, cuidadito, eh. A ver, si tira veneno, que sería absurdo. Octavio, suave, 28. Grande Octavio, poderoso, maravilloso. Giga drenado. Uh, perfecto, ya sabía yo, tío Tenía que ir con planta No podía ir con veneno Ahora el tema es ¿Vas a ir con veneno? ¿Vas a ir con puto veneno? Bueno, es que hay otro de veneno Lara, ¿pero tú qué pasa? ¿Te has convertido en la número uno de, de, de competitivo? ¿Qué es esto? Voy a hacer aire afilado Esto me la tengo que jugar no me, no me queda otra Y refuerzo Me la juego, chicos Dos hadas contra dos venenos Con dos cojones Vamos allá Es aire afilado Ahí está Un critiquito ¿A qué suyo? ¿A qué ha sido él? ¿A qué me he rayado por un momento? Me ha petado la cabeza ¡Aire afilado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No lo mata! ¿Cómo puede no matarlo el Gloom? Paralizador, vale, vale, vale, vale Rígolo de Moya ¡En el pechito! ¡En el pechito, Moya! Vale, pues voy a cambiar aquí Es que ha aire afilado, ojito, ¿eh? Como sea crítico, nos vamos a, a la putita Voy a ir con Octavio Y me voy a quitar la Gloom no, no, no, no, no. Error, error. Voy a ir con Luismi. Y me voy a quitar a Golbat. Con Aquacola. Ahí está. Yo creo que es esta la buena. Vamos allá. Cuidado que igual hay que usar pociones. Este combate está jodido, ¿no? Lo siguiente. Aire afilado otra vez, ¿vale? No más, crítico. Aguántalo con el nepe. Bim, bim, bim, bim, bim. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Aquacola. Nos quitamos al, al, al Golbat. Para que... ¡No! Paralizador. Es vivo lo de Moya, pero qué, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace la IA de este juego? Eh. Hidropulso. No. Cuerpo pesado al Gloom. Yo creo que lo mato. Y yo creo que Aquacola al Golbas. Va a ser más rápido por mí venir. ¡Es Dios! ¡Es Dios, Moya! ¡Es Dios! ¡Es puto Dios! No te creo, tío. No te puto creo. ¿Acuaro quién? ¡Moya, mis cojones! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pa' tu casa, Acuaro, hermano! ¡Pa' tu casa! ¡Y absorbe! Uh, uh, ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Absorbe fuerza, me gusta! Arraigo a Pa' tu casa. ¡Venga, el arraigo! ¡Disfrútalo, fruta! A, a fuerza Mola porque baja el ataque del rival. Aquacola. No lo falles. Perfecto. ¿Tenemos un dios entre nosotros? Bueno, ya lo sabíamos. eh Ya lo sabíamos. Moya había sido dios ya desde, desde antes. Desde mucho antes. Ghost sube el 31. Ghost no puede subir más. Ghost no se puede... Tranquil. Tranquilos. Hakamo. Y me lo saca ahora el cerdo. Vale. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma, calma, calma. Luismi va a ir a por Tranquil y aquí voy a gastar una poción. Porque la mejor manera de matar a ese bicho es con nada Y el único que tiene Hada aquí es, bueno, fuerte, es Moya, que está con... El Vamos a tirar una super poción. Me la suda. Me sobran. Ahí está. Ha, ha, ha sobrevivido. Se merece seguir en el combate y ganarlo. Así que el cuerpo pesado debería matar ese Tranquil. Ahí está. Vamos. Muy rápido nuestro bichito, ¿no? Es muy rápido y muy efectivo. Cómo pega ese cuerpo pesado, chicos. Pega de locos y y ahí que nos lo llaman. Vale, Kraven al 28, estupendo. Cuidadito, un golpe de cabeza. Uf, claro, es que encima me había bajado en la defensa a la mitad, estaba con un chirrido, sabes. Hidropulso. Y bolsa no, bolsa no. Ya, ya, ya es suficiente. <risa> ya, ya te he curado suficiente. Cara Antonia, explota ese jacamón, o sea, explota. Hidropulso más es más rápido el Luismi. El maldito Luismi. Que... Vale, cara susto. Ya está. GG. Esto tiene que ser GG. No me jodas. Si no es GG, me pego un tiraco. Cara Antonia. Vale, perfecto. ¡Oh! Victoria. Chicos, mañana... Bueno, mañana. Ya sabéis, ya sabéis cómo va esto, ¿no? El siguiente episodio... Voy a subir 31. Madre mía, polla. Es un dios. Lara. Eh, ¿Garrarme a mí tiene bastante mérito? Desde luego. Desde luego. Moya ha tenido un microinfarto. Pero un infartito. En fin, me voy a sobar que mañana quiero estar a tope y tú... Vale, gracias, hasta luego. Morpeco, Morpeco, Larita. Uf. Ha sido tenso, ¿eh? Ha sido tenso, ¿eh? Mañana, el siete capítulo. Gimnasio contra el poderoso de Tia Smile. A la mañana siguiente, ¿qué pasó? Hola, Larita, ¿qué tal? ¿Has descansado? Buena seca. Bienvenida. ¿Qué pasa ahora? A tu amiguito le ha faltado tiempo para pirarse a grabar el siguiente vídeo. Ah, a Javix dices. Me ha dicho que, que la comisión de Tía Smile le ha ayudado a preparar su serie o algo así. Siempre. Bueno, siempre no. Es verdad. Últimamente hace sus cositas. El, el campeón. Toma su tarjeta para pedirle una. Ah, mira, mira, mira. Para pedir una comisión. Pues mira, voy para la siguiente serie. Ya veremos. Ya que estamos, toma esto también. Por, por el combatazo de ayer. Dos anti-quemar. Mira, me llegas a quemar algún Pokémon, a, a, a Moya, a, con dos PS y me, me quiero pegar un tirito. Chicos, mañana medalla de Tía Smile. Espero que quede guapísimo. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC loque ¡Chao! ¡Chao!